Hola, soy Carolina Vera y quiero que construyas la vida que deseas. Bienvenido a mi canal de YouTube. Mi intención es que aquí encuentres ilusión, motivación y sobre todo herramientas prácticas que te ayuden a construir el trabajo y la vida que quieres. Hablo de diversos temas de liderazgo, comunicación, relaciones, prosperidad. Todos mis vídeos están enfocados a que consigas tus objetivos y sobre todo a que vivas una vida más plena y feliz. Subo un vídeo cada semana, así que suscríbete al canal o visítame en la página web. También puedes seguirme en Facebook o en Twitter. Encontrarás los enlaces más abajo. Gracias y hasta pronto.